Comentario de la noticia. ¿Quieren prohibir las semillas transgénicas en Colombia? ¿Buena o mala idea? Apareció en El Espectador el día 14 de agosto de 2022, cuya autora es María Clara Bonilla. El proyecto de ley gira alrededor de la propuesta del representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, que busca prohibir la, el ingreso, la producción, comercialización y exportación de semillas transgénicas en el país con contadas excepciones, el cual ha desatado una gran controversia. De un lado, se ubican aquellos a favor de la iniciativa legislativa, la cual se sustentan en preocupaciones ambientales, económicas, sociales y ecológicas. De otro lado, se hallan los oponentes al proyecto, que lo consideran nocivo para la seguridad alimentaria, una pérdida de la competitividad y un retroceso a la investigación científica y tecnológica. El representante parte de un punto importante para la defensa de su proyecto, la, preocupación con las semillas, la precaución y preocupación con las semillas transgénicas, debido a las nefastas consecuencias sociales, ambientales y a la salud humana que han traído este tipo de cultivos. Especialmente desde que ciertos tipos de semillas de, este, de esta clase se han hecho resistentes al glifosato, producto de la intervención de Monsanto en favor de su producto, al que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como potencialmente cancerígeno. Ciertamente, el representante Lozada toca un asunto importante y decisivo, la posibilidad de la dependencia exclusiva de organismos genéticamente modificados, OGM por sus siglas, suministrados por enormes corporaciones que tendrían en su poder la capacidad de alimentación y producción agraria, lo que sería incompatible con una sociedad justa, amplia, libre y equitativa. Si en algo hay una convergencia entre la mayoría de los interesados, es en el cada vez mayor poder de corporaciones como Monsanto y Cargill en, la, en las dinámicas agropecuarias del mundo. Las organizaciones sociales respaldan el proyecto de ley, pues afirman, van en una dirección congruente con una estrategia de desarrollo sostenible y coherente con la biodiversidad del país. La defensa de las semillas nativas, la agricultura tradicional y las prácticas tradicionales en los territorios, banderas defendidas por estas, por estas organizaciones, son motivos válidos para oponerse a este tipo de organismos genéticamente modificados. Del lado de los oponentes, se expone la inquietud sobre el futuro de la investigación científica y tecnológica, en particular por la posibilidad de no implementar las mejoras introducidas en las semillas que pueden hacer resistentes las plantas a sequías e insectos. Aunado a la disminución de la productividad, les preocupa lo que la prohibición de este tipo de semillas traiga a la situación de seguridad alimentaria, dado que estos cultivos se han extendido en los últimos años. Según datos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, hay un total de 242.975 hectáreas de maíz genéticamente modificado, 7.464 hectáreas de algodón transgénico, y existen dos hectáreas de flores azules de este tipo, la mayoría de, ellas, la mayoría de ellas en departamentos de alta productividad agrícola y de alta vocación del mismo, como es Valle del Cauca, Meta, Tolima Huila y Cundinamarca. Aunque en su informe de 2016 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos no encontró diferencias significativas entre los cultivos transgénicos y los no transgénicos, también advirtió que deben observarse todas las dimensiones del problema y que la legislación debe regular las nuevas tecnologías que permiten poner y quitar partes del genoma de manera rápida y eficiente. Si bien es cierto que el choque entre los que están a favor y en contra de los alimentos transgénicos es inevitable y más en el tema legislativo, se debe señalar la importancia que ambos sectores dan al avance científico y tecnológico, especialmente en los campos de la solución al cambio climático, la pérdida de diversidad, la nutrición, la nutrición y la seguridad alimentaria. Siempre que el debate se mantenga sobre estos mínimos consensos, será de utilidad y conveniencia para el país y la ciencia. El objetivo final es el mismo, lograr superar los problemas ambientales y agrarios, aunque difieran en los métodos y caminos para conseguirlos. Si se respeta este acuerdo, el debate y las decisiones que se tomen serán parte de un mejor escenario para todos.